De la mañana, hoy un miércoles, eh, que está prácticamente el territorio nacional nublado. En muchas provincias amaneció lloviendo. Eh, tenemos alerta roja para varias provincias, alerta amarilla y también verde. Todo territorio nacional por el paso de la, del huracán Fred. Bueno, en esta parte vamos a conversar eh, con Elaine Hernández Pío, quien es eh, consultora de comunicación y marketing de contenido, así como también periodista gastronómico. Así que bienvenida, Elaine, qué placer poder compartir contigo y hablar de uno de los productos principales de nuestra provincia de Duarte y que produce una de las familias eh, a nivel nacional más respetada la familia Risset, con la cual nos une eh, lazos eh, eh, comerciales. Así que bienvenida y buenos días a este tu programa, El Toque del Mediodía. Buenos días, muchísimas gracias, Roberto, así es. Eh, para mí es un gran honor que me den un espacio en su programa, porque precisamente en esa región es donde se produce gran parte de, del chocolate, del buen cacao y del buen chocolate de nuestra República Dominicana. Así que yo sé que este tipo de noticias les alegra mucho y les enorgullece también tanto como a nosotros acá. buena atención, don Samuel Risset y también don Héctor Risset hijo, eh, que son la, la generación que tienen a su cargo, sobre sus hombros, eh, el apellido ah, RISEI, lo que es la producción, la exportación de cacao, una de las principales eh, actividades económicas de esta familia. Cuéntame, Elaine ¿qué es el portal del cacao? Sí, bueno, el, cho el portal Chocolate.2 es así mismo, como tú dices, el portal del cacao. Eh, lo que se ha querido hacer con este portal es recoger los resultados de lo que fue en el 2020, un concurso y un festival que se realizó en aquí en República Dominicana de chocolate con los chocolateros artesanales que trabajan con cacao orgánico y cacao eh, normal de República Dominicana qué se quiso con esto concientizar ver eh, inquietudes que tenían los profesionales y los consumidores respecto al cacao y al chocolate dominicano y también dar a conocer los diferentes productores eh, chocolateros artesanales que están trabajando para República Dominicana y para el mundo, entonces ¿qué se hizo? Todo ese resultado que fue muy positivo eh, se recogió en un portal chocolate.do, entonces aquí las personas pueden ver esas 13 marcas de chocolates artesanales que se, han, que se siguen produciendo aquí también tienen la oportunidad de ver seis comunidades que, que son impactadas a nivel nacional cada vez que compramos eh, y apoyamos eh, las barras locales, la barra de chocolate artesanal, así como también siete actividades turísticas alrededor de todo este quehacer de, del chocolate orgánico a nivel nacional. Bueno, es importante, por ejemplo, en la provincia de Duarte tenemos eh, el sendero del cacao. Es la oportunidad okay. donde eh, se hace turismo ecológico, vamos a decir así, o artesanal, donde las personas pueden venir y ver desde, desde cero cómo se produce el cacao, okay. la mate de cacao, la semilla del cacao, hasta la transformación eh, tanto orgánica, en el sentido de que tú mismo con un pilón eh, puedes eh, preparar tu propio chocolate, hasta la transformación de ver una barra de chocolate. No sé si ha visitado el Sendero del Cacao, si no te, te abrimos la invitación desde ya, porque eh, eh, entiendo que eh, eh, esto cumple una misión eh, en la línea misma que tú nos estás hablando sobre el portal del, del chocolate, que es también el, el, el chocolate artesanal. Eh, eh, una pregunta, eh, este chocolate India. artesanal me habla de varias marcas. ¿Cuáles marcas wow. están posicionadas en el mercado dominicano y también en el mercado internacional, que sabemos que por ejemplo, países como Alemania, el mismo Estados Unidos, eh, por el tema del clima, del frío, consumen mucho chocolate, principalmente chocolate exportado desde aquí, desde la República Dominicana. Así es. Bueno, miren, eh, muchas de estas marcas que yo voy a mencionar, ustedes ya las han visto en los supermercados. Eh, tenemos ahí cacao, la marca cacao, la marca, la marca chocolate, que es tradicional también. Tenemos cacao teca, tenemos corteza. Definite Chocolate, Ocho, Oco Choco, Milk Chocolate, Chinchin, Chin, eh, Sahari, Chocolate y compañía, son 13 marcas que ya eh, están apareciendo en supermercados de especialidad y en tiendas también que son especializadas. Algunas de ellas, yo sé que cuando las mencioné le, le, le, le, hizo, le hizo una conexión. Sí. ¿Cuál es la diferencia de, de, de, de un chocolate eh, artesanal al chocolate tradicional? Que todos sí. sabemos que muchas veces lo compramos en otros países, pero desconocemos que ese chocolate está hecho con el chocolate que sí. se produce en República Dominicana. Exacto, es una excelente pregunta, Roberto, porque eh, la gente está acostumbrada, nosotros los dominicanos, aunque tenemos una tradición de producir cacao, la verdad es que la mayoría de nosotros, nuestro paladar, se acostumbra al chocolate que tiene mucha azúcar y tiene otra otra sustancia como aromatizantes, grasas hidrogenadas, leche, exactamente. Y el que tenga leche está bien, no, no, no le resta a, a lo artesanal, pero cuando ya tú le echas mucha azúcar y grasas hidrogenadas y además aroma, entonces tú no dejas que el cacao. Eh, pueda lucir todo su esplendor, entonces es importante que reconozcamos que estos chocolates que vemos que marcan el porcentaje, seguro han visto barras que dicen 70%, 80%, 65%, eso es lo que nos habla de la cantidad de la presencia de cacao en el chocolate, y nos da una idea eh, al paladar de, de qué podemos esperar, de qué tan fuerte es el sabor de chocolate y qué, cómo se van reduciendo los niveles de azúcar. La gente tiende a llamar al cacao, al chocolate artesanal amargo, y es un error, porque no es que sea amargo, es que realmente nuestro paladar se acostumbró a, a, a una barra de chocolate excesivamente dulce y, y no hemos podido reconocer todo esos eh, diríamos que abanico de aromas que podemos encontrar en una buena barra, que, que estamos hablando que podemos identificar flores, frutas, especias, nueces, caramelo y notas de madera cuando tenemos una buena barra de chocolate artesanal. Sí, lo que pasa es que el, el chocolate eh, eh, artesanal, eh, podríamos decir eh, la palabra de moda, orgánico. Tenemos a Paola Estrella. Adelante, sí. Paola, con tu pregunta. Mira, Elaine, más, eh, sí. más que una pregunta es... Decirte que aparte de que el, el cacao, tenemos el chocolate, también el chocolate tan solo no en los últimos tiempos no está solo que nosotros lo podemos eh, consumir. También el cacao ya Buenas. lo están utilizando en lo que es producto de belleza para el pelo, para la cara, para el cuerpo, por todas las propiedades que tiene el cacao. Y eso de verdad a mí me, me gusta mucho porque yo soy amante al cacao. Es así, qué bueno que lo resalgas porque eh, en el portal, cuando hablamos de las ofertas turísticas que hay alrededor del cacao, eh, las personas cuando van no solamente ven el proceso de hacer una barra de chocolate, sino que tienen la oportunidad de trabajar con jabón, eh, ver el chocolate. Eh, eh. Cuando hacemos esas bolas tradicionales, ustedes recuerdan que eh, tradicionalmente en el campo uno siempre hacía esas bolas eh, manualmente, pues allá también tú las ves, el vino, el polvo de cacao fino que, que se utiliza muchísimo en la repostería, los nips, que son como las, como estas partículas que van quedando, que son como las quitas, tostaditas, que también se usan mucho en, en pastelería, eh, así que hay muchísimos subproductos. Ah, bueno, el licor de cacao es uno esencial, el licor de cacao que se toma normal, ¿verdad?, como licor, pero que también, es parte de la repostería fina, no solamente a nivel local, sino que a nivel internacional toda esa, todos esos productos se exportan. Así que es muy importante que la gente sepa que cuando pueda visitar esta oferta turística tendrán una experiencia completa, no solamente eh, al paladar para los amantes del chocolate, sino para utilizar todos esos subproductos. Ya, eh, Luis Reynoso, adelante Luis Reynoso con tu pregunta eh, para el Mencionabas eh, algo con respecto al azúcar y la presencia uh -huh. o la esencia que el cacao tiene dentro de. Dependiendo el gran alto porcentaje que, que pueda obtener eh, algún tipo de cacao que la persona quiera consumir, uh -huh. se puede asimismo eh, echar la misma cantidad de azúcar porque hay muchas personas que le gusta pues su chocolate dulce. Sí, claro, porque cuando ya compramos el polvo, ¿verdad?, que, que para prepararnos nuestro chocolate en casa, ya eso realmente tú lo haces a gusto. Lo que uno trata de destacar en todos estos productos es que la materia prima, el cacao con el que está hecho, esa cocoa, ¿verdad?, que es así que se llama, está hecho con, con muy alta calidad eh, eh, y se han respetado procesos que son indispensables, porque aquí estamos hablando de genética de terroir, que son ya procesos que tú puedes, que, doy, que que incluyes para que sean buenos, pero también están lo que son de post cosecha, que es el fermentado y el secado. Cuando tú tienes estos cuatro elementos conjugados, ya sea que tú tengas una barra de chocolate o tú tengas el polvo para tú mismo prepararte tu chocolate, pues tú vas a tener al final un buen producto que te va a permitir identificar todas estas notas que yo estuve diciendo, aunque tú le eches mucho azúcar, tal cual como lo dices, Luis. sí. Eh, eh, Elaine, ya para finalizar, eh, me gustaría puntualizar. El portal del sí. chocolate dominicano, o sea, eh, eh, aparte de ser un portal, eh, me imagino que ustedes hacen actividades donde se pueda ir a degustar y el tema de que ustedes están avalados por la USA eh, de los Estados Unidos. Eh, háblame sí. un poquito de eso ya para finalizar. Sí, claro que sí. Bueno, primero, eh, el programa... Exporta Calidad es uno de los programas de USDA, como bien dijiste, que es el programa de agricultura de los Estados Unidos, y ellos, ¿qué han hecho? Han invertido en ayudar eh, tanto a los agricultores en, la, en los procesos que yo había dicho de eh, genética, terroir y luego post cosecha, pero también en el mercadeo de las personas que ya están comercializando y que están mandando fuera sus, sus barras de chocolate. ¿Qué, eh, ¿De qué manera uno sigue promoviendo eso? Bueno. Estas ofertas turísticas que están en el portal eh, chocolate.do tienen excursiones que son, muchas de ellas son gratuitas y otras tienen un muy bajo costo donde las personas pueden participar de, no solamente del proceso de, de cómo se hace la barra, sino también como tú dijiste que, que se hacen cacao experience, eh, que la gente puede ir por el campo, ver la mazorca, tocarla, todo esto. También eso es algo que las personas pueden visitarlo ahora mismo y elegir las que más le guste, dependiendo en de qué lugar del país se encuentra, las que mejor le acomoden. Y también se hacen catas de chocolate y eso se anuncia cada cierto tiempo, eh, también a través de chocolate.do y de su Instagram, que se llama el Portal de Chocolate, Portal de Chocolate en Instagram. Entonces ahí, bueno, ahora mismo este sábado acaba de pasar una cata entre chocolate y café. Que, que como ves, lo que se está buscando es que la gente le, le, le tome el amor a lo que es el chocolate artesanal y sienta el mismo orgullo que sentimos por ejemplo con, con nuestra pelota o con nuestros cocineros que ya están siendo muy, muy famosos fuera, porque así mismo sea la barra de chocolate que la gente quiera llevarse esa barra eh, para llevar de regalo a cualquier lugar por la alta calidad que se tiene, así que se, se están poniendo a la mano muchos recursos de experiencias gastronómicas eh, a nivel nacional. Bueno, gracias, eh, querida Elaine Hernández Pion, consultora en comunicación y marketing de contenido, así como periodista gastronómico, por hablarnos de este portal del chocolate. Caramba, ya me dio deseo de sí. tomarme con esta con esta lluvia que está causando fre una taza de chocolate.